Cualificación con TTS Buenas prácticas y uso seguro de Zoom en el sector educativo Los tiempos están cambiando Las medidas de seguridad y distanciamiento La distancia con los alumnos y profesores La dificultad de desplazarse Cada vez son más los motivos que nos empujan a comunicarnos de forma virtual tanto en nuestro entorno laboral como personal y las escuelas, universidades y centros educativos no se pueden quedar atrás en aprovechar la flexibilidad y agilidad que proporciona el desarrollo de clases, tutorías y reuniones mediante videoconferencias. ¿Tienes dudas acerca de cómo utilizar Zoom de forma segura y eficiente? Entonces, necesitas el curso Buenas prácticas y uso seguro de Zoom en el sector educativo de TTS. No esperes más para familiarizarte con Zoom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 ¿Quieres que a las clases en línea solo puedan unirse las cuentas creadas por el centro para los alumnos? ¡Sorpréndete de la capacidad de Zoom para integrarse con tu calendario de Outlook o Gmail! Organizar reuniones ¿Te encargas de organizar reuniones, clases y tutorías en tu escuela o centro educativo?